Me quieren no, matar, me quieren matar, piloto... me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar, me me tiró matar, me quieren matar, me quieren matar, me quiere me quiere matar, me tiró con me pistola matar, me no ese me quiere matar, me quiere la me matar, me matar, me matar, ¡Vamos como doctor cid otra Se use it ¡Vamos 5 cam friends imumtole honda should are ¡Vamos the gIs? ok 2 m3 y.. ¡Vamos it was conditions! I know it. I ¡Vamos you all! Hey it Chris Kocher. footing! ¡Vamos know you all the rules and I ¡Vamos see you soon. I know you all. ¡Vamos i know the milligram that your crowd ¡Vamos a worse. I ¡Vamos a biffus for I ¡Vamos you all the money ¡Vamos назад and a blow. ¡Vamos a a statue living. ¡Vamos high quality living the ¡Vamos we've seen it? The ¡Vamos will do vamos. Everything voy? a 50 of those ¡Vamos How good is it? a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 ya vino un hombre ahí, se me un Ya y Ya tú sabes, me pegó uno. Ya se hizo no. un ¿Tú no? tiroteo, ¿Tú no. y Ya Ya él tiene cinco cirugías en cuatro años y tiene un espaciador puesto y vino a chequearse porque se lo van a quitar para hacer otra cirugía. Se armó el tiroteo con los presos y le dieron un tiro a él, un mulo con entrada y salida. Nadie se percató de la situación dentro no, de No, no, no, porque está afuera, ¿eh? Nazale, que estaba dentro del doctor. Sí, vino el compañero y le pasó una pistola al preso. ¿Cómo? El compañero del preso que está desposado le trajo una pistola. ¿Eso quiere decir que estaba armado el otro preso? Él sí, no estaba armado, fue un, un amigo que llegó y le trajo una pistola. Ahí se, ahí se hizo el malo, le quitan la esposa y ahí tiró el tiro. Sí, ¿Qué decir, señor, en torno a esta situación? Que debiera haber un día específicamente para los presos, porque ellos son seres humanos. Y el deber de ellos es tener un día para que los presos consulten, no una multitud de gente así como esa. Ahí para que no paguen los inocentes.